Saludos a todo el mundo. Hoy es el 13 de noviembre eh, 2020. Estamos llegando al final de este año espléndido. <ríe> Hoy estamos aquí, tenemos un amigo nuevo, que es Mauricio, que saluda desde Colombia. Tenemos a Daniel en Panamá, Víctor en México, Germán en Madrid y yo en Mallorca. Y hemos visto una, un vídeo cortito esta semana, eh, las reflexiones sobre la vida y trabajo de Jack Fresco, que fue una petición especial de director. Así que te doy el, la palabra primero. ¿Qué te, qué te gustó del vídeo? ¿Qué, ¿Qué pregunta te puede haber causado? ¿Por qué elegiste este vídeo? Bueno, eh, lo elegí porque recientemente lo vi y me gustó muchísimo. Este, muy atinado el haber hecho, haberse hecho la traducción de este vídeo. Y pues es un muy buen homenaje a la obra de Jack y tiene una muy buena duración, muy cortito, de cinco minutos y medio, de manera que de forma rápida se puede tener una muy, muy, muy breve eh, biografía de Jack Fresco. Eh, especialmente el video se enfoca en entrevistas y cápsulas que se le... Realizaron en diferentes medios de todo el mundo, así como extractos de los videos oficiales. Sí. Está, está bien el vídeo Algún día tenemos que buscar uno que hay, que es un, una línea de tiempo, en inglés se llama timeline, una línea de tiempo que, que empieza con su infancia también. Pero no es un vídeo es una especie de no sé, una presentación pero sería interesante también traducirlo habla de cuando era niño y todo esto y habla un poco de las en este, en este vídeo que hemos visto para esta semana ¿cuál dirías tú que es de los bits cuando él habla ¿cuál dirías tú que es una de las cosas más importantes que explico? Este... bueno también eh, eh, preguntar si, tal vez, no sé, ¿qué opinas tú, Su? Eh, también combinar la, la, esta reunión con algunas preguntas que podría tener Mauricio, ya que pues a lo mejor quiere actualizarse o, o volvió a entrar porque tiene algunas inquietudes. Y no sé si las podemos ver al mismo tiempo o a lo mejor dejarlas para el final de la, de la reunión. Me parece perfecto. Víctor, ¿hay alguna cosa que quieres poner en la mesa? ¿Alguna cosa sobre la cual no, te gustaría que habláramos en específico? ¿Algún tema? Ah, bueno, me refiero a que si Mauricio tendría alguna otra duda o inquietud que que por la que, con la que haya llegado sobre algo que se quiera actualizar o preguntar. Yo tengo un. Um, yo siento que es urgente que, que este tipo de proyectos se empiecen a solidificar, así sea que hayan experimentos o, o avances, porque pienso que um, estamos entrando, pues, como en un proceso o algo fuerte en la Tierra y de que, de que hay una, algo ya pues como de urgencia en poder pues como crear nuevas formas de gobierno y nuevas teorías económicas entonces mmm, porque pues yo no sé si hayan 10 años más no sé, no, no lo creo no creo que aguantemos 10 años más así de hecho pienso que estamos al, al borde de una guerra civil en Estados Unidos y eh, siento pues que quería era como preguntar esto ¿qué? ¿cómo? ¿para cuándo? ¿cómo, pues cómo, cómo podemos hacer pruebas pilotos, comenzar? porque digamos que siento esa urgencia y siento que, que ya pues es como un momento en que más personas están dispuestas a escuchar entonces, es más, como, como, como por eso entré, yo quería saber, bueno, ¿cómo vamos? Porque me parece que el tiempo se agota, entonces eh, fue como la razón por la que me, me decidí conectar y, y ya pues, creo que ya me contestaron que están en parte educativa, pero... Me parece como importante que estos conceptos empiecen a salir, eh, no solamente a que los conozcan la gente, sino a que puedan ser aplicados. Hombre, a través de la primera ciudad o el centro de gestión de recursos es cuando podemos empezar a, a tener una muestra más grande que lo que tienen en Venus ahora, el centro ahí, ¿no? Que ya está, necesita, eh, necesitamos más que lo que hay en Venus. La verdad que sería más más visualmente entraría más y además el centro de gestión de recursos sería un sitio donde la gente podría quedar un tiempo eh, como una semana un mes o lo que sea para seguir aprendiendo eh, sobre el proyecto pero claro hay tanto tanto tanto detrás hay que tener financiación sobre todo y la financiación es durísimo de conseguir um, hay que tener gente que están educados lo suficiente para vivir en este, en este lugar porque si entramos con las, eh, los valores que tenemos hoy, con las ideas y las creencias que tenemos hoy, no funcionará. Necesitamos tener una, una etapa de preeducación, digamos, ¿no? de preparación para ello. Y todo depende al final del, del soporte que recibimos. Si, te, si tenemos mucha gente ayudando, difundiendo la, la información y gente ayudando en los equipos globales para conseguir a, avanzar, avanzaremos más rápido, como decía Jack. Si no haces nada, nada pasará. Pero los que están trabajando, están trabajando a full todo lo que pueden. Pero somos voluntarios, todos tienen su vida privada, sus compromisos y tal. Y dan el tiempo que pueden. Entonces, lo que más necesitamos ahora es ayuda. Ayuda para, para informar a la gente y llegar a más, más personas que pueden tener un efecto... Importante, gente, eh, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, gente profesional que son, están dispuestos a, a dar de su tiempo de manera voluntaria para ayudar a avanzar con, estos proye con el proyecto, sobre todo con lo de gestión de, de recursos, el centro de gestión de recursos. Entonces, claro, es un momento que sería idóneo porque, perdón, la gente está en un punto que están realmente buscando otras soluciones, otros sistemas. Pero si no saben del proyecto, no, no van a pensarlo por sí mismos. Y si no tenemos la gente que nos respaldan con sus horas de, de trabajo, pues nos quedaremos donde estamos. La gente dice, ¿por qué no están más avanzados? ¿Por qué no tenemos más ayuda? Hacemos todo lo que podemos. Roxanne... Desde que se levanta hasta que se acuesta, está todo el día haciendo cosas. Incluso, no solamente online, sino que haciendo cosas en el centro mismo. A acaban de comprar un, un robot para automatizar eh, un jardín en el centro, de verduras y cosas estas, ¿no? Y ella ha estado ahí excavando, ella, la tierra para para preparar para que venga esta máquina y, y se ponga en marcha. O sea que hace de todo, hace reparaciones. Ahora hace unos meses, desde, que, desde febrero creo, enero febrero, hay un chico ahí que eh, por, se, se quedó y luego se quedó atrapado por el COVID. Entonces lleva ahí desde febrero, no, no, no puede salir de Estados Unidos. Uh, y él, por suerte, es una persona que es muy, muy manita, sabe hacer de todo, y él ha ayudado muchísimo arreglando cosas que necesitaban reparar uh, o renovar, y Roxana ha hecho mucho también, o sea, que no solamente es el, el trabajo online, sino el mantenimiento del, del centro. Pero él, Alf, creo que se tiene que ir, porque el visado se acaba, no sé si en enero se tiene que ir. Entonces, pues... Ya Roxanne no tiene aquella aquel ayuda en el centro y tendrá que volver a hacer más cosas ella misma, que es impresionante, el, el sitio es muy grande y cosas como recoger las hojas de las palmeras que caen cuando vienen los, los eh, para los tours, que ojalá que pronto pueden empezar a hacer tours otra vez, pues... Tiene que estar arreglado los, el terreno, tiene que estar limpio, no puede salir con todas las hojas muertas por todos lados, entonces hay que mantener el centro en este nivel también. Y si está Roxanne, es Roxanne que lo tenga que hacer. Y, y solo tiene 24 horas al día. ¿Qué tamaño tiene Venus, el centro? Son 21 acres, que no, nunca me acuerdo cuántos hectáreas son. 8 ah. hectáreas? Ah, bueno, ahí, ahí déjalo, me... Me llevo de tener la conversión. <ríe> no, no, no, tranquilo. Pero está muy bien como está eh, concebido porque de un edificio a otro no ves el otro edificio. Pero hay poca distancia. Pero lo han construido de tal forma que está rodeado de plantas y de árboles. Entonces tienes la privacidad pero estás cerca de otro, otro domo, otro o el taller o el... ¿Sabes? Está todo muy cerca. 8 yo... hectáreas y media. 8 ¿Mm? hectáreas y media. Ahí va, 8 hectáreas ocho y está media. Está grandecillo. Sí, sí, sí. Y tiene de planta, bueno, tú has visto las fotos, ¿no? Sí. Es, es, es impresionante las plantas y árboles. Y, y todo esto requiere mantenimiento también. ¿Tú has ido, Germán? Que, eh, no, no, que va. Yo creo que Mauricio se refería a otra cosa, ¿no? De, de, de cómo pasar de un sistema a otro, ¿verdad? Del sistema monetario en el que estamos ahora a la economía basada en recursos. Ah, perdona, es lo que querías decir. No, eh, en realidad eh, estaba también incluido eh, y pues de hecho ya recibí la respuesta, aunque de la parte monetaria no. Sin embargo, me parece que pues con todo el amor y el respeto que yo le tengo a este proyecto, porque yo llevo muchos años estudiando a Jack Fresco y lo he estudiado profundamente, muchas, muchas horas. Y yo no creo que nosotros tengamos 10 años más, la verdad, en, este, pues, en cómo están las cosas acá. Y, y pienso antes que va a haber un derrumbe muy fuerte próximamente, un derrumbe económico sin precedentes. Y yo creo que eso puede pasar el próximo año. Entonces, eh, en ese derrumbe pues va a haber, van a, va a haber una, un caos grande, se va a ir la electricidad por momentos de muchas partes, se va a ir el internet, se van a romper las cadenas de distribución, eh, pues va a haber guerra. Mm, es como lo que yo logro mirar, pues, de, de, de uno estar simplemente estudiando y mirando cómo se comporta el mundo y también, pues, sobre todo con fuentes no las fuentes, de los, las fuentes tradicionales, sino con fuentes que uno ya tenga, pues como de personas que sí tienen niveles de conciencia alto y que saben más allá de lo que los medios de comunicación muestran. Entonces, simplemente me causaba pues como algo de, de curiosidad porque pienso que um, importante en estos tipos de sistemas es la escalabilidad y, y la posibilidad de usted llegar a mucha gente. Y en este momento pues siento que, que es... Imperativo hacerlo rápido porque creo que va a haber mucha gente pasándola duro, pues pasándola bien difícil en los próximos dos años, tres años. ¿Y, ¿Y cómo meses. sugieres tú que se haga más rápido entonces, teniendo en cuenta la situación de que están, son todos voluntarios y tal? ¿Cómo sugieres tú que, que se alejera el proceso? Yo alguna vez vi a Jack Fresco hablar acerca de de un proceso de memberships, ¿cierto? Eh, o de eh, affiliations, afiliaciones o membresías, donde las personas puedan aportar. Y para este tipo de, de proyectos, para uno poder generar un aporte masivo, pues uno le toca utilizar otros tipos de, de sistemas bancarios que no sean los sistemas bancarios centralizados pero pues en realidad no sé, pues yo pienso que tiene que ser por medio de un proceso digital que las personas compartan, pero compartan de una forma, pues que, que entre por un proceso iniciático para que las personas ya tengan bien la información y lo que tengan que compartir y que se pueda seguir duplicando y duplicando y duplicando viralmente, por así decirlo, y que las personas puedan pagar membresías, yo no sé, de 100 dólares, de 200 dólares, de 1000 dólares para poder llegar a miles o millones de personas y recoger miles o millones de dólares para poder pues como y lo que pasa es que detrás de eso ya vienen cosas muy delicadas porque es el mismo gobierno que los gobiernos no van a querer, pues porque hay intereses financieros hay personas que son las que manejan la impresión del dinero y el préstamo del dinero y por algo lo quieren y ellos no van a decir, ay listo vamos a pasar una economía basada en recursos para nosotros perder nuestro poder y para que todos podamos vivir en paz y bueno porque pues a ellos no les gusta la paz porque están, pues, ya muy. Su mente está demasiado eh, corrompida, por así decirlo, y, y es complicado que las personas, que ni siquiera está hablando de los gobiernos, sino las personas que tienen poder, que, que, que el gobierno cambia, pero ellos siguen con el poder, poder económico y poder influen, de influenciar, pues. Entonces, eso es, pues, como lo que, lo que pienso. Tiene que ser como por un proceso educativo y de memberships, de membresías, para uno poderle llegar a, a muchas personas y también hacerlo fuera del sistema bancario, porque el sistema bancario, en el momento que, que empiece a ver que se está dando una vulnerabilidad en el sistema, en el status quo, donde empiecen personas a entrar a, a, a apoyar proyectos que lo que buscan es crear sistemas nuevos, para dejar atrás los sistemas obsoletos, pues ellos, no le, ellos no le van a, a, pues a ir soltando así nada más, entonces pueden cerrar cuentas bancarias, pueden, pues lo que ha sucedido siempre en temas internacionales cuando hay eh, grandes proyectos disruptivos, simplemente les cortan los ingresos por quitar las Visa Mastercard como lo hicieron con Wikileaks, pues. entonces es lo que siento, pues, lo que pienso y mm, pienso que es de mucha urgencia perdona que te interrumpo, ¿Cómo, ¿cómo piensas que la membresía pagando una membresía iba a ayudar a, a difundir la, la información mejor? lo que pasa es que si uno eh, vende membresías educativas por así decirlo o que no tienen que o, o, ni siquiera educativas sino de donación una membresía de donación y uno tiene un sistema escalable de duplicación en un sistema escalable eh, que por medio de, de, de, de cierto sistema que eso es lo que hay que pensar porque no sé eh, por medio de cierto sistema en un voz a voz eso se pueda ir masivamente eh, uno puede llegar a un millón dos millones, tres millones de usuarios que, que compren una membresía de no sé, 100 dólares, usted llegó a un millón o 100 millones de dólares, pues con eso algo hace, aunque esto es mucha plata lo que se necesita igual, pero es una de las formas y, y eso tiene que tener un sistema de viralización voz a voz, porque las redes sociales tampoco van a permitir que haya un, una verdadera, pues cuando un proyecto empieza a generar muy alto impacto y pone en peligro a los Sistemas establecidos, eh, pues eh, las mismas redes sociales ponen límites para que las personas no puedan seguir creciendo. Pues en realidad las mismas redes sociales se autolimitan entre las mismas personas. Entonces pienso que tiene que ser fuera de las redes sociales tradicionales, o sea, fuera de Facebook e Instagram. Eh, y debe ser un sistema así, un sistema de, de colaboración donde las personas... Por, por, por simple hecho de que quieren servir a la humanidad estén difundiendo la información y, y con unos parámetros muy importantes poder en medio de voz a voz llegar a otras personas que las personas se alineen y de esa forma casi crear grandes comunidades pues eso es algo muy viejo eso funciona hace mucho tiempo el voz a voz creo que acá podría funcionar no sé me, me eh, asustó un poco extraño. Germán, ¿qué ibas a decir? Oh, era Víctor que iba a hablar. Ah, bueno, eh, ay, vamos que se me, se me fue un poco la idea, pero bueno, de los obvio, quienes eh, actualmente pues están arriba de la pirámide, por así decirlo, en el sistema actual, pues, obviamente pues les también a ellos les conviene un, una economía basada en recursos ya cuando bien implementada y... y y ya el mejoramiento de su calidad de vida, como tú dices, para estar en paz. Eh, y, lo, y como y tú comentas, no les gusta a la paz. Bueno, este, les gusta tener eh, el dominio sobre el sistema y, y, y estar bien posicionados. Y aunque entendiendo la economía basada en recursos, todos vivirán mejor incluyéndolos a ellos, aunque ellos no, no conozcan lo suficiente estas alternativas. Eh, y bueno, y... y y hasta ellos hay que ojalá pudieran conocerlas eh, y yo, yo eh, pues tengo que creer en que ellos y muchas personas pueden, pueden, eh, pueden, pueden conocer estas, estas alternativas eh, y tener apertura porque si pues no pues no se puede llevar a cabo y, y aunque no convenzas a, a unos pocos este se, se sabe, en alguna de estas reuniones se comentó alguna vez que, conven, que convenciendo a, a cierto porcentaje de la población, eh, aunque sea eh, uno no tan grande, es suficiente para llevar a cabo un gran cambio en la sociedad. Germán, creo que tú ibas a decir algo, ¿no? Eh, sí, eh, decir que, por ejemplo, eh, para los donativos ya está eh, Future by Design. Eh, ¿No, ¿Me equivoco? Sí, para la película. Claro, eh, y um, lo de las membresías es que eh, yo lo que estoy co completamente de acuerdo que el cambio eh, estriba en, en, en la información que demos y cuanta más gente esté informada acerca de las soluciones, pues más fácil se va, se va a dar el cambio. Eh, con lo, a mí lo del dinero es como pedir dinero a la gente como que eh, eh, me tira un poco para atrás. O sea, si la gente quiere, quiere donar eh, dependiendo de su situación económica, porque este proyecto es global además y depende de cada, de cada país y, y de cada situación social que te cada persona, pues eso, eso ya varía, ¿no? Pero sí, las dinámicas del cambio básicamente se dan por dos motivos, que es las redes de intercambio y las y la, y la leyes de aprendizaje colectivo. Entonces, cuando las redes de intercambio se dan, en, en son más amplias y la más efectiva hoy en día es internet en cuanto a velocidad, pero, pero hay, mucho, hay muchos medios de, de difundirla. Yo creo que la mejor de todas son los audiovisuales, porque llegan a mucha gente y son más difíciles de, de malinterpretar si se si hacen bien. Mm. Para mí la más efectiva y, y la más rápida, o sea, la más efectiva, eh, pero va muy lenta, es el, es el boca a boca, hablar con una persona. Pero eh, mientras estás dándole la información a la persona, a través de un medio audiovisual llegas a muchísimos más y a través de Internet. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo creo que, que es más preguntarnos qué puedo hacer cada persona, porque no olvidemos que esto es un proyecto de voluntarios y, y más que preguntar a la organización eh, eh, está bastante claro los pasos que tenemos que, que dar. ¿Hay mala conexión? ¿Puede ser? Escuchamos bien. Eh, vale. Ok, ok. Eh, es, es preguntarnos que, eh, en qué medida podemos difundir esa información. Eh, ¿Qué medios disponemos? Etc etcétera, y a cuántas personas podemos llegar. Y cuantas más personas lleguemos es que eh, puede parecer muy simple, pero es que no hay otra. A cuantas más personas lleguemos, más fácil es que, que llegue la financiación. Si, conoces a, si se conoce a una persona que está en la radio, eh, en una radio popular es más fácil que llegue la información pues a, a, todo, su, a, todo, sus, a todo su público. Si conoces a alguien, en la televisión y, y, y la persona está lo suficientemente capacitada como para difundir la información correctamente, eh, sin que haya malinterpretaciones acerca de ella, pues, pues se va a llegar a más gente. Es que no hay otra, es es hablar con los demás. Pues, sí, incluso yo... no, no necesitas... Bueno, perdón, Sub, Adelante. Adelante, no, es que yo siempre bueno. hablo mucho. <risa> no, pero ahorita ya hasta no te hemos dejado hablar. Eh... Incluso pues, no necesitas una membresía para eh, donar al Proyecto Venus. Puedes hacerlo tú de tu propia iniciativa a través de la Fundación Diseño por Futuro, creo. O debe haber pues, seguramente... De Futuro maneras por diseño. De hacer, debe haber seguramente de alguna manera hacer llegar el, algún recurso monetario, si ese fuera tu interés, a la, al Proyecto Venus. Y si... Eh, incluso si esa es la... El, el medio más efectivo que tú crees para, o que tú sientes para apoyar el Proyecto Venus, ese es el que tú puedes difundir entre tus conocidos de, oye, este conozco el Proyecto Venus y a ti también te convence, ¿cómo ves si donamos tanta cantidad? Y pues siempre dentro del eh, esquema del de el, las donaciones voluntarias, eh, ya que si fueran obligatorias, pues... Cuando no la pudiera pagar, me quedaría sin aprender más sobre el Proyecto Venus y a lo mejor sería, bueno, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, siento que contraproducente, porque si de por sí está difícil la economía, este, tendría que priorizar otras cosas. Y antes que eso. Sí, yo, la idea de membresía es que no, no es la línea de pensar que tienen en, en menos esto es somos miembros pero somos voluntarios no hay no hay que pagar por ser un mal voluntario <coughs> y ellos no tienen los medios para pagar sueldos entonces el tema del dinero es muy, muy delicado si ya les critican por vender libros aunque es son dos, dos libros que venden ahora porque está lo mejor que el dinero no puede comprar y el nuevo libro de las citaciones. O les critican por vender ciertos DVDs porque es una organización que abarca, que aboga por no usar el dinero. ¿Cómo van a reaccionar la gente si piden que paguen por una membresía? Vamos, es que la gente… Los criticarían aún más porque no entienden que hay que mantener abierto el centro. El centro solo no se mantiene abierto. Hay unos gastos tremendos ahí entre la electricidad y todo lo demás. Hay unos gastos tremendos. Y cuando ha pasado un huracán y han caído árboles, cuesta miles de dólares para que vengan a cortar los árboles y llevarlos. O sea, que siempre hay unos gastos que no son los gastos típicos de la casa, que de repente has gastado más en el teléfono este mes, sino es una cosa como esto, que son miles de dólares para, eh, para quitar los árboles. Entonces, la gente que critican porque venden productos, es que es porque no han, no han pensado más allá de que no dinero. Es, es harto complicado el tema del dinero. Y yo creo que Roxanne no acepta, pienso, mi proyección sería que Roxanne no, no no aceptaría una idea así. Lo que necesitamos son más gente que tiran del carro y que, que ayudan difundiendo, que no cuesta nada si tenemos las redes sociales, si tenemos, como dijo Germán, un contacto en la radio o en la televisión, um, a ver si ponen un documental, ¿sabes? hacer eventos, los que, los que son coordinadores tenés. para sus… Perdona, Germán. Sí, que presiona Netflix, a a HBO, a Decimos esto para que Netflix pusiera el documental. No sé si te acuerdas. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, sí, pero no sí. lo han puesto. Es que eh, eh, creo que la política la cambiaron, que antes era eh, según la demanda que pidiese la gente, pero creo que, que la cambiaron. Lo, lo, voy a, lo voy a investigar. A ver qué eh. averiguo y les digo porque sería un puntazo. Eh, os tengo que dejar, eh, no, lo siento. No. ¡Ay, qué poco Entonces, que estás con no hace, nosotros hoy! ¡Qué poquito tiempo! No tarde. Bueno. Bueno. Y, y, y bueno, pues nada, pues un abrazo enorme y un placer haberte conocido, Mauricio. Y nada, pues eso, que, que pásate cuando, cuando quieras, más que bienvenido. Estos grupos son abiertos. A, todo el mundo que quiera participar y, y nada, pues pues eso eh, nos vemos la semana que viene, bésate nos, nos dejas en un momento Germán, esta semana <risa> la semana que viene tienes que darnos dos <risa> sí, sí, sí, es que es que tengo, tengo que hacer ruido y se me hace tarde y, y, tranquilo, tranquilo. Y luego, ¿no? tranquilo. bueno, besitos Venga. Besitos oh. y brazos. Chao, chao, chao. Adiós, Germán. Cuídate. Bueno, Mauricio, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Alguna otra.? No sé, ¿cosa que quieres comentar o traer a la mesa? Hemos perdido a Mauricio. No sé. Daniel, ¿tú tienes algo que te gustaría hablar? ¿Algún tema que te gustaría hablar? Eh, personal no, pero estaba pensando ideas ¿no? sobre lo que decía Mauricio y creo que la, eh, Jack hizo un trabajo demasiado íntegro, que, que desmenuzarlo es muy difícil ¿no? para la gente digerirlo, uh -huh. porque no es tan fácil hablar solamente de ah, propuestas para un sistema monetario y cómo, cómo, cómo reemplazarlo, esa es una parte. Pero hay muchas otras cosas que ataca eh, Jack, que atacó Jack eh, toda la vida, en cosas como la extensionalidad, las relaciones humanas, los problemas humanos, eh, otras cosas que. la alimentación, o sea, un montón de otros temas que, que también están relacionados con, con ese cambio y ese, ese cambio en el sistema de valores de la persona, las personas, sí. las creencias religiosas. Entonces, claro, es, es más llamativo hablar quizás de cosas más puntuales que le afectan a la gente, como lo que es el sistema monetario, pues, la desigualdad. Pero bueno, al final sabemos que el Venus quiere algo más íntegro, algo más, más, más íntegro para las personas y, y la transición llevaría a, a ese cambio, ¿no? de, de más puertas que se van a abrir y eso. Mm. Aunque quizás haya mucha gente que no quiera soltar sus creencias religiosas y otros, o su sistema de valores, que pues, no quieran, por el momento, ¿no? Sí. Pero bueno, así que básicamente tendrá que pasar alguna crisis, tendrá que seguir entrando la tecnología fuerte, los avances tecnológicos para que la gente vaya perdiendo su trabajo, vayan, eh, vaya habiendo más desempleo en el mundo, los problemas del cambio climático, la, la, la, la cre la, las crecientes aguas, ¿no? los océanos, y eso sí. va a comenzar a hacer que personas en algunos países del mundo tengan que emigrar por montón. Y esto va a traer una serie de problemáticas que, que la vamos a vivir aquí, creo yo, 10, 20 años. Eh, y bueno, se, tendrán que ser esas crisis las que lleven a, a gente que tenga el poder económico a tomar acción, pues, a escuchar otras propuestas. Porque por ahora esta, la propuesta actual les, les, les funciona, el sistema monetario les funciona a ellos. So, sí Yo también considero de que la única manera es, es informar por ahora. Y no tratar de convencer a todos. No hay que convencer a todos tus amigos, ni todas tus amistades, ni a las mil personas que tienes en Facebook. Tienes que, tienes mm -hmm. que convencer a, a las personas que estén, estén interesadas. No, no, si una persona te está costando mucho, déjala ir. Ella no importa, importa a la gente que está interesada. Exacto. Creo que, que eso es lo que me he encargado de hacer y en lo poco, en lo poco mucho que puedo hacer, eso es lo que he hecho. ¿no? ¿Conoces a mucha gente que, que les interesa el proyecto? Sí, sí. Tengo a, a, a mi actual novia. Ella Ajá. no ha participado aquí, pero ella, ella sabe mucho de esto también. Hemos compartido mucho por mucho, por casi dos años compartido mucha información entre ella y yo y otro amigo, son las personas, unos tres o cuatro personas que, que conozco, que, que, están inter que conocen bastante. Interesante, interesante. Yo todavía tengo dificultades con algunos de mis conocidos que, que me, me miran como una loca. no Mi ex jefe me llamaba La Comunista. <risa> Y realmente no sabía del, pro, del, del proyecto, no, porque nunca me preguntó nada, pero me, me te quitó de, de comunista y ya está. Cuando venía un, un médico nuevo, me, me decía, esta es la comunista. Oh, gracias. Y yo reía. Y luego hablaba, como, como muchos venían de Cuba, pues era interesante tener conversaciones con ellos, pero esperaba que no estaba de jefe para hablar. bueno, yo también comentar bueno, antes de seguir con mi comentario también comentarle a Mauricio que él también interrumpa cuando, cuando interrumpe cuando quieras aquí todos estamos aprendiendo uno de los otros este, y bueno, nada más me dio curiosidad este último punto a través de todo lo que dices me surgen muchas ideas siempre me surgen como una pregunta y luego van cambiando el tema y me surge otra y ahí, con lo que último que comentaste tú, eh, para un, un cubano eh, entendería de forma diferente si explicas el proyecto Venus a que cómo lo entendiera, a como lo entendería un o un, otra persona de otro país. Sí, sí, sí, porque depende mucho de la cultura de que vienen y las experiencias vividas. Y, y lo curioso con los cubanos es que muchos de los que han salido están en contra de, de cómo se lleva Cuba ahora. O como sea, están anticastristas y no piensan... En, sí, no piensan en, en, uh, en los embargos de Estados Unidos y cosas de estas que también les ha fastidiado mucho. Y bueno, esto lo veo también con gente en Venezuela, ¿no? Que aunque viven ahí, pues apoyan a, a Guaidó. Y, y yo esto pff, lo encuentro difícil de, de encajar pero he tenido algunas conversaciones interesantes sin embargo o sea que pero sí la gente que está muy muy muy arraigado en el sistema de hoy eh, es es una lucha que realmente a veces no vale la pena hay que buscar a la gente hay que intentar comunicar con la gente que están interesados ya en cambio social no los que están a favor del capitalismo Sí, hay que saber cuánto recurso de, de, de tiempo invertir, o vale la pena invertir en las personas dependiendo de la apertura que, que tengan. Exacto. ¿Y? y pues no sé, bueno, ¿Ajá, ¿y? y a veces tienen una experiencia en la vida, una circunstancia que les pasa, que les hace cambiar de forma de pensar. Pero no puedes depender de eso. Así que... Así es es sí es como que no no esperamos no tener que como lo comenta Mauricio y Daniel esperamos no tener que llegar a un apocalipsis o, un, a, o a una crisis pues apocalíptica vaya, valga realmente ese sería el, el nivel del que estemos hablando para uh -huh. que un proyecto pueda implementarse ojalá que pueda ser antes Claro. Uh -huh. Sí, y también como lo comentó Mauricio, que pues puede, según muchas proyecciones, pues tenemos muy poco tiempo. Sin embargo, como lo veíamos en el video anterior, el COVID y el, el enfoque sistémico al COVID, en este sistema somos demasiado confiados y poco preparados. Así que, aunque puede ser que no, al mundo le queden 10 años de vida y, y, y lo entendamos perfectamente, no podemos dejar de, de, de estar tratando de, de buscarnos una vida aceptable hasta nuestra vejez y no solamente durante los próximos 10 años pensando que eso es lo que le queda de, de existencia al mundo. Entonces, por estar concentrando nuestro tiempo en poder vivir una larga dentro de este sistema, es este, por ser, digamos que demasiado confiados, Tampoco por ese lado conseguir, conseguimos eh, a lo mejor ejercer los recursos personales que ameritan el poco tiempo que le queda al mundo. Sí. Es posible que no lo logramos, pero no, no por eso debemos dejar de intentar. ¿Sabes? De, de, de, cuanto más esfuerzo ponemos, más posibilidades hay. Pero es cuestión de... de de no rendirse, de, de seguir adelante, aunque las, las cosas se pongan difíciles a veces, ¿no? Y, y bueno, no dejarnos bueno, desanimar. Y, y sí, pues como comenta Daniel, hay a lo mejor poquitas personas que, que no, no participan absolutamente nada en el Proyecto Venus, pero pues que si alguna vez escucharon hablar de él y les pareció bien, o, y, y yo a veces pienso que... Algún día habrá tantas personas que en algún momento de su vida hayan escuchado hablar de Proyecto Menos y les haya parecido bien, que podremos hacer una especie de de, de, de votación <ríe> sobre, si, sobre si, si transitamos o no. Y entonces eh, ya a, a todos los sistemas actuales políticos monetarios, pues ya ah, se... Sí, Sí, uh, pues ¿cómo te aceptarían esa, ese cambio? Pues. Ese cambio, sí. Y veo como que esa es una, una alternativa de transición. Y yo también tengo algunas poquitas personas que, que de mi círculo cercano que pues están convencidas pero que no participan absolutamente nada. Y otras personas a lo largo de mi vida que, que les he platicado y que a lo mejor nunca las volví a ver y que si algún día las vuelvo a ver yo creo que pues, se acordarán de, de esa conversación que tuvimos y les dije, ah, sí, eso est estaba bien. Sí, el, el es, llega, puedes llegar a ser frustrante cuando hablas con una persona y dices y dicen que, ah, sí, es una buena idea, pero no se, no se apuntan a ayudar, no se, no se toman el paso sí. de decir, bueno, venga, ¿qué puedo hacer para ayudar? Porque eso es lo que necesitamos. Gente que dicen bueno, yo, yo tengo estos conocimientos, ¿en qué área los puedo poner? Y si no hay un área en estos momentos donde pueden aplicar sus, sus conocimientos, sus habilidades concretas, pues buscar otra manera, como por ejemplo las redes sociales, que cualquier persona puede participar difundiendo en, en redes sociales. Um, siempre hay algo que se puede hacer. La cuestión es hacerlo. Y muchos están como que, bueno, cuando está la ciudad, avísame y yo vengo con mis maletas. Ya. <risa> yeah. A todos nos gustaría decir esto. Pero si nadie ayuda, va a tardar mucho en llegar a aquel momento. Y además, para entrar en la ciudad, vas a tener que pasar un tiempo de estudiar. Estudiar con personas que han, han estudiado a fondo, etcétera, etcétera. Y, y ya está o sea que no es una cuestión de que yo vendré con mis maletas ni mucho menos es una Oye, es mucho más sí tú entiendes que el centro de gestión de recursos sea como una versión ampliada del centro de investigación de Venus mucho más amplio mucho más amplio has visto las, las imágenes imágenes pasé antes pasé un enlace a, a Mauricio para que lo viera en el chat. ¿Quieres que lo paso otra vez? Ah, oh, bueno, está ahí nomás. Si miras en el chat. Ah, ah, ya, ya. Tú dices el de la página de Resource Race Economy. Ah, esa este es, página está enfocada al centro de gestión de recursos. Exacto, exacto. Ah, ya. Lo voy a, lo voy a Entonces a ver, habrá. Será abierto no, no, no, no. a que la gente pueda venir a visitarlo. Como si fuera un parque de atracciones, digamos. Pueden venir un día, uh, pueden quedar un tiempo. Habrá uh, como una especie de hotel para que se pueden quedar. Habrá... Uh, la, la, la, el centro será lo más sostenible posible, por ejemplo, uh, uh, cultivando su propia comida. Toda la gente que vive ahí tendrá todas sus necesidades cubiertas, atención médica, comida, ropa, etcétera, etcétera, dónde vivir, etcétera, etcétera. Y... Uh, se podrá mostrar al mundo lo que puede ser el futuro. Quieren un tren de, de estos de monoriel que cuando llegan lo, los, los visitantes que pasen primero por el perímetro de la ciudad para verlo desde afuera y luego entrar al domo central y desde ahí hacer un tour de todo y ver todo lo que hay. Habrá un museo del futuro, con, por ejemplo, con los modelos de Jack habrá un, um, una experiencia virtual, hay una compañía de estos, de los aparatos estos que ponen en la cara, que piensas que estás ahí, que les, ha, les han donado algunos de estos ap aparatos para que puedan tener una experiencia virtual. Entonces va a ser una, una, un ejemplo mucho más fuerte de lo que puede ser el futuro. Lo que hicieron hace cuarenta y tantos años en Venus ya se ha quedado muy chico por lo que, lo que necesitamos hoy pero hasta que no está la gente y la financiación y la gente y la financiación se hace difundiendo, se consigue difundiendo la, la, la información, o sea que es, no se puede progresar hasta que no pasamos una cierta etapa, ¿no? Oye, ¿tú Acá... supiste si, si pudieron implementar, si alcanzaron antes de, la, de que ya no se podían hacer los recorridos, eh, impl, usar los Visores de realidad virtual en el tour de, de ahí de Venus? Pues no lo sé, primero tendrán que tener los programas hechos, lo comentaré con, ben, con Roxanne porque no es una mala idea. Um, la idea de, de poner el, el bot este, el, el robot este para la culti el cultivo de la comida es en parte para mostrar lo que puede hacer la automatización a medida de lo que pueden permitirse ahora mismo pero una cosa de estas, una realidad virtual, podría ser interesante. Voy a apuntar y comentárselo. Sí, porque recuerdo que habían comentado que ya había eh, como algunas especies de videojuegos, por así decirlo, o tipo sentido? juegos de ese tipo. Y a lo mejor sí. por ahí también se pueden adaptar las plataformas a los visores. Esto sería muy útil, un videojuego, porque a la gente les encantan los videojuegos, evidentemente, y les gustaría hacer un videojuego, pero necesitan la gente que sepan hacer un videojuego y que tienen un entendimiento lo suficientemente profundo para no hacer un videojuego que no está alineado con los conceptos. Pero sí, sería fantástico. Si habría alguien que supiera hacer esto, pff, fantástico. Pero claro, tienen que ser voluntarios. Sí, claro. Hemos perdido a, a Mauricio. Sí. A lo mejor se perdió su conexión o algo. Sí, a lo mejor. A ver si ahorita vuelve a entrar. Lo mío lo he tenido que optimizar dos veces porque debe estar todo el mundo conectado en el barrio hoy. Que se me ha ido un poco. se <risa> si, si he congelado en algún momento es por eso. Ah, Pues has tenido tu cámara apagada buena parte de la uh -huh. reunión. Sí, el, el portátil, ya te digo, el portátil hoy me está comportando un poco extraño, pero también lo apago de vez en cuando. Pues sí. sí. El, el, el, el vídeo este que, que tú comentaste antes, o fue, fue Daniel que comentó lo de la agenda, ¿no? Um, todas las cosas que quieren hacer en los años próximos, ¿no? Eh, nuevo, nuevo mercancía, el, las camisetas nuevas... Uh, el libro de Jack, eh, Hablas Futuro. Um, también están trabajando en un proyecto de tener réplicas en 3D de los modelos, de, de algunos de los modelos de Jack. Um, pero claro, todas estas cosas llevan tiempo. Um, Quieren hacer un website para Jack Fresco, de, un Jack Fresco website con la línea de tiempo este y, um, y suscripción a a las conferencias, uh, a las audio y, y videoconferencias, quieren hacer un podcast, quieren... Um, vamos a ver, ¿qué más? Una colección de los de la obra de Jack que tiene todas las transcripciones, los dibujos y los modelos en orden cronológico. Re reviews, uh, ¿cómo se dice reviews? Uh, Daniel, ¿qué es un review? Revisión, ¿revisión tal vez? la reseña, ¿Reseña? Ah, la, los reviews sí un review es una compilación de, de papers exacto Ajá, El, como de, un resu, como como un resumen de, de, de, de varios papers recopilado eh, recopilado sí, sí. Uh, pero que se integra dentro de un mismo dentro del mismo paper con unas con una secuencia lógica y que tengan que invita críticas de muchas disciplinas exactamente uh, de, ...de la literatura también que explora el contexto específico de las preguntas de investigación. Um, les gustaría iniciar un programa de, de, de investigación transdisciplinario... ...dedicado a la ciencia del, de la gestión del planeta Tierra. Um, esto la, el simulador de realidad virtual... Un transmedia de, de ciencia ficción y construir un nuevo centro de, de investigación. O sea que estas son cosas que quieren hacer, um, pero claro, todo depende de la, de la ayuda que reciben y de la financiación. Así o sea, que, por planes no paramos. No. Pero, y claro, y luego viene alguien y, y, y tiene una idea de algo y tiene el conocimiento de, de cómo hacerlo, pero no es el momento ahora mismo, entonces le dicen pues no, gracias, pero en ese momento no, y a veces la gente se ofenden y la cuestión es que la ayuda tiene que ser lo que, lo que hace falta en el momento ya decía si a un veterano de la guerra que le falta una pierna le dices, ¿qué necesitas? y él te dice, una pierna ortopédica y tú le dices, bueno, te puedo dar un corte de pelo no le ayudas porque él no necesita un corte de pelo. Entonces, lo que necesita lo están pidiendo. Ahora, si viene la gente para ofrecer la ayuda y, y dar la ayuda y no desaparecer, pues, pero claro, siendo voluntarios, ese es el problema. Que a veces sí. la vida nos aleja. Y así ahorita está... comenta. Bueno, y ahorita comenta Mauricio que él eh, busca así como que. Eh, desarrollar estrategias. Que den resultados más rápidos, eh, porque por lo que comenta de que a lo mejor nos quedan 10 años de existencia de la humanidad. Y sin embargo, eh, y por bueno, y cuando se le cuando se presentan a él o cualquier otra persona cuáles son las estrategias actuales, si cree que no son suficientes, pues ya, no se, ya no se integró y al final no, ya no se hizo ni una cosa ni otra. Y creo que eso es peor. Entonces, sí. Si ya, si ahorita hay una línea. Aunque uno crea que no sea, aunque el criterio de uno no sea perfecta, pues hay que mínimo hacer eso porque de eso a nada, este, y, y además a lo mejor ya integrándote aprenderás que a lo que, por qué se está haciendo de esa manera y no como y no de la muy limitada visión que uno tiene desde afuera de de por qué se toman las decisiones de esa en esa línea o líneas. Exactamente, exactamente exactamente que la gente piensa que vienen con una buena idea y igual no es una mala idea pero no es el momento y hay ciertas prioridades que hay que alcanzar primero y, y bueno pues sí no hay mejor manera de implementar las ideas que, que em empezando a involucrar en las en los proyectos que estén hoy en día llevándose a cabo exacto exacto y si realmente tienes una idea mejor bueno Mejor dicho, involucrarte primero, ver lo que hay, ver lo que falta. Y si tú puedes organizar lo que falta, hacer una propuesta bien, bien organizada, bien detallada de lo que sería el proyecto que tú harías. Yo qué sé, eh, pues el diseño del centro médico para, la, para el centro de gestión de recursos, para dar una idea así a voleo, ¿no? No estoy diciendo que lo están buscando. Pero cuando tienes una propuesta seria y en firme y tú puedes llevarla adelante, entonces, si Roxanne y, lo, y la Junta de Directores están de acuerdo, lo aceptarán. Pero el, el dar generalizaciones, tendrían que mover más rápido y esta, esto no, no aporta nada, no puedes trabajar con esto, no hay nada que hacer con ellos. Sí, vale, tendríamos que trabajar más rápido. Pero si no tenemos a la gente para hacerlo, ¿cómo vamos a lograr hacerlo más rápido? Entonces la urgencia, la sensación de urgencia, no ayuda en nada. Eh, solo crea expectativas y luego las expectativas son, bueno, habréis visto la, los vídeos ya sobre las expectativas, ¿no? Que es, son los que te hacen daño. Cuando no logran eh, llegar a fruición, lo que tú esperabas que pasara, pues te quedas decepcionado. No, no es que te han fallado es que tú tenías unas esperanzas unas expectativas que no eran realistas entonces pues hay que ser muy paciente entender que esto no es una carrera no lo podemos hacer más rápido de, de lo que tenemos en, en la logística en las herramientas que tenemos y entre la, las herramientas son la gente los voluntarios así que es para mí es de cajón para la gente a veces no lo entiende es muy complicado bueno, aquí estamos echándole ganas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya te digo, no, no yo estoy funcionada en, en que tengo tiempo, pero entiendo que mucha gente no tiene. Pero aunque solo es compartir en tu propio Facebook las los imágenes, los vídeos, eh, los fax y todo esto, en tu propio Facebook esto ayuda. Porque pasan y tú no sabes a cuánta gente llegan después de que algún amigo o amiga comparte lo que tú has compartido y tal. O sea que es como un virus, pero un virus bueno, un virus positivo. Exacto. Sí, pues a todos nosotros vimos lo del Proyecto Venus porque alguien nos compartió algo en un principio. Exactamente. Exacto, exacto. O porque buscando, porque también hay gente que busca, por ejemplo, eh, ciudades del futuro y ahí encuentran el Proyecto Venus. Pero porque alguien... Ha puesto en alguna página web un vídeo, un artículo o lo que sea sobre el proyecto. O sea que si lo quedamos todos nosotros, no sirve de nada. Si queremos ayudar, difundir, difundir, difundir, compartir, compartir. Sí, tenemos bueno alegría. chicos, perdona Daniel. Sí, tenemos las herramientas actualmente, la, el internet, ustedes hay que aprovecharlo. Exacto. Hace ya. 10 o 15 años no teníamos todo lo que tenemos ahora. Exacto. Cada vez se hace más fácil. y quién sabe, qué, ¿Quién sabe lo que pasará el año que viene? ¿Qué inventarán el año que viene? Para ayudarnos. Y, y la pandemia puede ser hasta una oportunidad para aprender a usar mejor estas herramientas y aprender a usarlas para, para bien, para compartir soluciones como esta. ¿Ah? ¿Ah? No, no, no, no cualquier otra cosa. Exacto, exacto. Bueno, Su, ¿ya te dio hambre? Sí, sí, sí. Pero me imagino que además en cualquier momento te llaman a ti, ¿no? ¿A mí? Siempre... Bueno, sí. Nada más que como hoy desayuna tarde, por eso estando, ah. estoy, bien, estoy aquí bien campante. Estoy aquí disfrutando de verte a ti con hambre. Pues nada, chicos, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Buscaremos un, un otro video para compartir. Pues, para creo, la semana que viene. pues igual podemos... Bueno, no sé, a lo mejor podríamos volver a, a bueno, podría ser es, es otro o, a, o hasta este mismo, porque realmente no lo discutimos. No. <risa> Pero si hay otro video que pudiera ser de más de interés para la para la, para la gente, pues, pues muy bien. Vamos a ver lo que hay, vamos a meternos en el baúl de los videos. Uf, Venga, mucho. gracias a los dos, un abrazo, ¿eh? Vale. ¡Tia, Adiós. Adiós. Funcionalidad. <laughs>